La paradoja del montón es una paradoja que aparece cuando la gente utiliza el sentido común sobre conceptos vagos, preguntándose por ejemplo, ¿en qué momento un montón de arena deja de serlo cuando se van quitando granos? Otro concepto vago es muy, muchas veces escuchamos, ese animal es muy humano, en la línea de tiempo de la evolución del ser humano, ¿dónde estará el animal más humano de todos? ¿Cuál será el primer humano del todo? Ahora pensemos a la inversa. Cada vez se trasplantan más prótesis y órganos artificiales. Si progresivamente una persona es trasplantada, ¿cuándo comenzaría a ser poco humano? Robocop es un ejemplo. ¿En algún momento es muy robot como para ser humano?